Bien gente, bienvenidos a otro video, este es un complemento al vivo que hice el domingo 31 de mayo les dejo el link acá arriba si no lo vieron no es necesario que vean todo, sino que vean un poco de lo que estuvimos hablando de Fire Messaging y la idea es completar el ejemplo que en su momento no salió por unas cuestiones técnicas y quiero mostrarles la parte de código para completar el ejemplo que habíamos visto la idea es que tenemos la aplicación de cd con un poquito de, de diseño. Cuando entramos con usuario anónimo o no, nos aparece ahora los botones de crear fiesta e ir una fiesta acá abajo. Y queremos agregar la posibilidad de enviar notificaciones y que cuando llega una notificación nueva nos aparezca un puntito rojo arriba de la campanita acá arriba en el app bar. Para eso yo ya había hecho un setup inicial donde en nuestra login screen, que es esta pantalla, teníamos un Firebase Messaging teníamos una función para pedir los permisos que IOS requiere, en Android esto no es nada y luego teníamos nuestros callback de onMessage, onResume y onLaunch que son donde vamos a recibir los datos de nuestra notificación dependiendo si la notificación llega cuando la aplicación está en primer plano como está ahora va a llegar el onMessage si la notificación llega y la aplicación está en pausa va a llegar una notificación a la barra de notificaciones y cuando cliqueamos la notificación vamos a recibir una llamada en el on resume y si la aplicación estaba detenida y llega la notificación y la cliqueamos vamos a recibir la notificación en el on launch lamentablemente justo ahora en la versión 1.17 de flutter con la versión que estoy usando de firebase hay un bug y estos dos no se están ejecutando por lo tanto no los vamos a poder probar los vamos a dejar con el print y cuando ese ticket esté resuelto, que dejo el ticket en, el, en la descripción por si alguno quiere estar atento a ver cuándo lo arreglan la funcionalidad va a ser muy parecida a lo que vamos a hacer en el On message. básicamente siempre recibimos un mapa con los datos que vienen en la notificación y en base a eso tenemos que hacer lo que nuestra aplicación requiere por ejemplo si cuando cliqueamos en la notificación tenemos que ir a una pantalla específica por ejemplo de un producto en el On y en el On Print tenemos que analizar qué datos tenemos en este message y en base a eso hacer un navigator.off, push root y mandarlo a donde sea que tenga que ir otra cosa que habíamos visto es que yo acá estoy imprimiendo este token que eso lo hago en estas líneas este token que estoy imprimiendo representa a esta aplicación en este dispositivo en particular y es el token que deberíamos mandar en algún momento al servidor para que el servidor cuando necesita mandarnos una notificación puede identificar este dispositivo en particular. Si nosotros queremos mandar notificaciones a mano podemos hacerlo a través de la página de Firebase donde podemos poner el nombre, el título de lo que queremos mandar y el texto, una imagen opcional, acá podemos ver más o menos el preview de cómo sale en Android y en iOS y podemos mandar un mensaje de prueba añadiendo simplemente el token y dándole a testear si volvemos luego de enviar la notificación vemos que acá nos llega un on message, donde tenemos el notification que nos llega cuál es el título y el body que enviamos es importante notar que hay dos tipos de notificaciones tenemos las notifications y las data solamente podemos mandar de, fireb de Firebase las notifications estas. Estas que vienen con data no las podemos mandar desde de Firebase, tenemos que hacerlo a través de una API nuestra, utilizando curl, php, lo que sea, haciendo un post a la url de Firebase Closed Message. Eso es lo que vimos en el Vivo el otro día, muy por arriba. O también podemos usar Postman, por ejemplo, para probar nuestras notificaciones. Entonces ahora que estamos recibiendo estas notificaciones, vamos a minimizar la aplicación vamos a mandar otra y como ven ahora tengo la notificación en la barra de notificaciones del sistema operativo y cuando lo cliqueo me vuelvo a abrir la aplicación y ahí es donde uno esperaría tener este mensaje on resume porque la aplicación estaba detenida pero lamentablemente ese mensaje nunca se llega a ver en, el, en la consola por este bug que les digo que está reportado que todavía nadie dijo que puede ser como el messages, como este anda, vamos a trabajar solamente con el On Message, así no tenemos tanto problema. Lo primero que vamos a hacer es tratar de mover todo el tema de las notificaciones a un, provide, a un Notification Provider que vamos a crear. De esa manera toda nuestra aplicación puede consumir ese, ese, provide, ese Provider y enterarse cuando llegan nuevas notificaciones de manera muy simple. Vamos a mover el Firebase Messaging a mi aplicación. Esto es lo ideal, registrarlo lo antes posible. Y para poder hacer eso vamos a tener que convertir nuestro stateless widget en un widget stateful y vamos a tener que sobreescribir nuestro método initState para configurar Firebase. Y con eso ya queda configurado nuestra aplicación. Vamos a pasar también el pedido de los permisos nuestra aplicación. Y por último la lectura de el token. Yo este token en este video no voy a hacer nada específico, no lo voy a mandar al servidor pero ustedes deberían poder guardarlo en su aplicación y mandarlo por ejemplo cuando el usuario se loguea Yo simplemente lo imprimo para poder utilizar la consola de Firebase de manera simple para mandar esta notificación Vamos a agregar un nuevo archivo que se llame Notifications Provider y antes de hacer algún código en ella eh, vamos a agregar la librería de Provider que en este proyecto no la teníamos Vamos a dejar que instale la última versión y vamos a empezar a definir nuestro Notification Provider que va a ser un Change Notifier. Para este vamos a tener que importar la librería de Material Design. En nuestro código lo que vamos a hacer, antes de nuestra Material App, lo vamos a envolver con otro widget que sea un Change Notifier Provider. Y para eso vamos a importar la librería de Provider. En nuestro Create, vamos a simplemente crear una instancia de nuestro Notifications Provider. Y en nuestro Builder, que recibe un build context y un Child. Simplemente vamos a devolver el Child, ya que en este caso no vamos a tener ninguna lógica extra querramos agregarle a este child, el child va a ser la material app y nada más este notification provider lo tenemos que importar de la clase que acabamos de crear con eso ya tenemos armado que nuestros hijos puedan utilizar un consumer por ejemplo para ver cuántas notificaciones sin leer hay, vamos a agregarle ya que estamos a este notification provider un integer que sea la cantidad de notificaciones sin leer. Y vamos a agregar un getter que nos permita acceder a ese valor de manera fácil y de solo lectura. También vamos a agregar dos métodos, uno que sea add notification. En este caso, el contenido de la notificación no me va a interesar, podríamos guardar la notificación con el título y el body y cuando hacemos clic en la campanita ir a otra pantalla y mostrárselas guardarlas en base de datos eso queda enteramente a ustedes yo les quiero mostrar solamente la parte de recibir la notificación cambiar un estado interno de nuestra aplicación y que se redibuje la pantalla en consecuencia cuando llega una notificación lo que hacemos es incrementar la cantidad de notificaciones que tenemos y notificar a nuestros listeners Notify Listeners y tenemos que tener un método para limpiar nuestras notificaciones que simplemente sete en cero las notificaciones y la avise a los listeners. Con esos métodos es más que suficiente para demostrar este concepto. Eso significa que ahora cuando llegue el onMessage lo que vamos a querer hacer es obtener nuestro provider. Y para eso podemos usar provider of notifications provider, pasándole un context que va a ser el context de este state. Y ya también tenemos que decirle que no queremos escuchar a los cambios, porque acá lo único que vamos a estar haciendo es llamar a un método. Y sobre este provider vamos a llamar al método addNotifications y con eso debería ser suficiente para que el provider actualice el contador y le avise a los que están escuchando que hay una nueva notificación. Vamos a agregar que cuando cliqueamos la campanita queremos llamar al método clear para borrar las notificaciones. De esa manera podemos hacer un reset. Eh, acá estamos teniendo unos errores al compilar. Ah, me está, se está quejando del hot reload lo cual es lógico porque instalé una nueva dependencia tengo que reiniciar la aplicación ahí ya está terminando de reiniciar y lo que vamos a hacer ahora es agregar el consumer para que cambie la interfaz cuando aparece una nueva notificación lo que vamos a hacer es cambiar este dependiendo de la cantidad de notificaciones que tengamos entonces vamos a envolver esto en un consumer primero el consumer va a ser un consumer de NotificationProvider y este Recibe un builder que es el que genera el widget a partir del valor actual que emite el provider. Para eso tenemos un build context, tenemos un notifications provider. Y por último recibimos un widget que es un child, que en este caso no lo vamos a usar. Y esto tiene que retornar el icono que queremos pasarle al botón. Si salvamos tal cual está clase me el retipeo, el botón sigue apareciendo de la misma manera, vamos a ponerlo en context que no lo vamos a usar, si sí queda mejor formateado, vamos a agregar un print para poder saber cuál es ese valor, vamos a hacer mejor restart, porque el provider se tiene que regenerar para que ese print se ejecute bien y vamos a ir de vuelta a enviar un mensaje, elegimos el token de esta aplicación, y ahora vemos que tenemos el onMessage se ejecuta correctamente pero por alguna razón mi provider no imprimió nada ok, si hacemos esto que es lo que haríamos normalmente y mandamos la notificación lo que vamos a descubrir es que el onMessage se imprime bien pero este tengo no se imprime nunca eso es porque acá provider está fallando silenciosamente porque este contexto que estamos utilizando del app state no tiene tiene un notification provider porque el notification provider lo estamos agregando después. Para eso tenemos dos opciones: una opción es tratar de agregar el notification provider antes, acá en el MyApp, que por ahí tendría sentido, o la otra es como sabemos que el notification provider va a ser único para nuestra aplicación, podemos tener un singleton utilizando un atributo estático y acceder a esta instance en los lugares donde no tenemos un contexto. Esto lo podemos hacer porque nuestro Notification Provider no depende del contexto porque no tiene base de datos, no tiene nada. Habría que ver si en algún otro caso por ahí no lo podemos hacer. Esto es solamente para el OnMessage, que es como un caso particular. Si ahora reiniciamos y enviamos otra notificación, ahora sí vean que tengo el OnMessage y me dice que tengo una notificación. No lo vimos porque es imperceptible pero el builder este del consumer se volvió a ejecutar lo que tenemos que hacer ahora es cambiar nuestro icono dependiendo la cantidad de notificaciones entonces lo que vamos a hacer es decir que tenemos un icono que por defecto va a ser de notificaciones comunes y vamos a preguntarle al provider que si tenemos más de cero notificaciones el icono sea el notification active así como uso el notification active podríamos utilizar un custom painter para dibujar un puntito rojo arriba de la notificación o hacer cualquier cosa que queramos con los juicios yo lo hago simple para hacerlo rápido pero la creatividad de lo que hagan acá adentro ya depende de su diseño, su aplicación, etc. ahora si yo hago un save como nuestro provider para que ande, tengo que usar la misma instancia en todos lados. Por lo tanto, cuando creo el Change Notifier Provider, tengo que usar la misma instancia de mi singleton. Si no, esto nunca iba a andar. Hago un Code Restart. Y ahora, si todo salió bien, cuando envío la notificación, deberíamos ver que el iconito en algún momento cambia. Mando la notificación. Y ahí vean cómo el icono acaba de cambiar cuando me llegó la notificación, si yo cliqueo el icono estoy volviendo a cero las notificaciones y, y vuelve al icono de no hay notificaciones y como pueden ver es súper simple con provider poder hacer esto cosas para mejorar acá podría tener la lista de notificaciones y estaría bueno tener el unread count porque en vez de un provider así en lugar de un consumer pueden usar un select como hice en el capítulo pasado de Login con Wordpress para escuchar cuando cambia el unread count y modificar el icono sin importarme si cambia la lista o sin importarme el contenido de esas notificaciones. A partir de acá ya tienen un mundo de posibilidades para expandir qué hacer con este Notification Provider y qué hacer con el resto de los casos. Así que bueno, espero que esto haya complementado lo que no pudimos hacer ayer en el vivo y cualquier cosa me pueden dejar dudas en los comentarios o sumarse al canal de Discord para discutir más usos y, y posibilidades para el onresume y onlaunch en cuanto esté arreglado el bug. Que por las dudas les recuerdo les voy a dejar el link en la descripción para que se puedan suscribir y estar atentos a cuando se arregla. Eso es todo por este mini capítulo y nos vemos en el capítulo del jueves.